Hola, muy buenas Yo vengo aquí a de decir A la gente Que es desarrolladora de videojuegos Un consejito Un consejito típico Un consejito típico Que le suele dar Mucha gente Y suele dar a mucha gente Pero lo digo yo a mi manera Y dando un poquito Mi opinión Y es que No hagas no hagas el próximo GTA. No lo hagas. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque si tienes la idea de hacer el próximo GTA vas a tardar años. El GTA 5 tardaron 5 años con un equipo grande de más de mil personas. Imagínate cuánto tardas tú o con tus amigos solo. Imagínatelo Por un segundo Imagínatelo Venga, te espero Para el vídeo si quiere Imagínatelo Vale, imaginado Venga, gracias Entonces No hagas el próximo GTA No lo hagas ahora Que estás con, con uno O con, con muchos cuatro amigos Haz cosas más pequeñas Así aprendes Cosas nuevas. Si haces juegos con mecánicas, con una, dos, tres mecánicas, y, y explotas al máximo esas mecánicas, aprenderás más y te frustrarás menos. Te lo digo yo. Te lo dice Johnny Finch. Te lo dice Johnny Finch. Desarrollador de videojuegos e integrante del grupo... Working at Games. Tienes mis redes sociales en la descripción. ¿Vale? Venga. Que tenga un buen día.